Continuando con, la, con el módulo de transmisión de corriente continua, vamos a hablar de las características o las ventajas de cada sistema de transmisión LCC y bcc y los diferentes proyectos que pueden ser abordados en corriente continua. Entonces entre las características del HVDC convencional o LCC es que, ambos, es que actúa como una fuente de corriente constante desde el punto de vista del enlace. La corriente en continua es unidireccional, debido a que los componentes que utilizamos para la transformación del puente son directores. La polaridad de la tensión puede cambiar el flujo de potencia, es decir, puede trabajar con tensiones positivas o negativas. Y la conmutación dentro de los convertidores va a venir definida por la tensión AC del sistema en el cual estoy acoplado. Se requieren bancos de compensadores, de condensadores o STACCOM para alimentar la potencia reactiva que consumen las válvulas. Recuerden que los rectificadores tienen bajo factor de potencia, en el orden de 0.7, 0.8. Se requiere mucho espacio debido principalmente a los filtros. Recuerden que el impacto armónico de los rectificadores de directores rondan las armónicas del orden de 5, 7, 11 y 13 específicamente lo cual para su filtrado requieren filtros de alto tamaño. Los convertidores absorben potencia reactiva, como ya lo dijimos, el factor de potencia no es controlable en este tipo de puentes. Las pérdidas son relativamente bajas, y están en el orden del 0.8% de la potencia total manejada, mientras que las tensiones están en el orden de más o menos 800 kV en corriente continua. Qué sucede con los puentes o los convertidores HBDC-BSC. También actúan como fuentes de corriente desde el punto de vista del lado DC. De la polaridad de la tensión es unidireccional, a diferencia de los anteriores, que era bipolar. Pero en este caso, el flujo de corriente es bidireccional. Es decir, pueden trabajar con corriente positiva o negativa. Es decir, la estación convertidora puede trabajar como rectificador o inversor dependiendo el flujo de potencia no necesita un sistema de conmutación basado en la tensión de la red tiene bajos requerimientos de espacio debido a que los, el filtrado se realiza a órdenes armónicos superiores al del de índice de modulación de frecuencia generalmente ronda 12 veces la frecuencia fundamental industrial que puede ser 50 o 60 Hz el control permite el control independiente de potencia activa y reactiva, es decir, puede trabajar con factor de potencia unitario o con bajo reactivos. Las pérdidas totales son superiores al caso anterior, están en el orden de 1.6%, es decir, casi el doble, y las tensiones son un poco más pequeñas, pueden trabajar entre el orden de más o menos 500 kW. Entonces, hablemos un poquito de qué proyectos se pueden hacer con transmisión en corriente continua, es decir, dónde se justifica este costo de inversión de las estaciones convertidoras y es más rentable que la transmisión en corriente alterna. Uno de los principales proyectos donde HVDC es indiscutiblemente una de las opciones son en los tendidos de cables submarinos para conexión de islas o entre diversas localidades por debajo de donde se utiliza transmisión por debajo del mar o debajo de lagos. Los cables en alterna presentan una alta capacitancia debido a los dieléctricos necesarios para el aislamiento del cable al ser colocado a las presiones y bajo el agua. Esto requiere un gran contenido de potencia reactiva que tiene un orden mucho mayor que en las líneas aéreas. Como resultado de esto, los cables en alterna no se utilizan para transmisión submarina más allá de 30 kilómetros. Esto es debido a que esto presenta el límite en donde la potencia reactiva del cable permite la circulación o la demanda de potencia activa. Es decir, hay una competencia entre el flujo de potencia reactiva y activa por el cable y su dimensionamiento, siendo el flujo de reactivos muy elevado debido a los capacitantes. Esto hace que para proyectos de mayor distancia sea necesario la colocación de inductores cada 15 a 20 kilómetros de cable. Esto requiere estructuras en la topología del terreno en el cual se va a colocar el cable a nivel del mar, que permitan la incorporación de estos inductores que hagan bajar el contenido capacitivo o de potencia reactiva que suministra el cable debido a los dieléctricos necesarios para la construcción del mismo. Es por ello que HVDC no presenta esta limitación debido a que básicamente el cable es netamente resistivo y la resistencia es muy baja, el efecto capacitivo desaparece en la transmisión de corriente continua además el costo de transmisión por el cable es mucho menor que en AC lo que funciona en el beneficio del HVDC para incurrir en este mercado de transmisión submarina a larga distancia. En cambio, cuando lo comparamos con la transmisión aérea en distancia, digamos que el punto de cruce entre los costos en transmitir en alterna y continua ronda los 1.000 kilómetros. Es decir que para distancias inferiores a 1.000 kilómetros no es rentable la inversión inicial de las estaciones rectificadoras. Pero para transmisiones a mayor distancia de 1000 kilómetros es necesario la transmisión en corriente continua. Puesto que ya los niveles de tensión superan los niveles tradicionales que se emplean en el mercado. Recordemos que los sistemas más elevados de tensión en alterna son el de 765 kilovoltios y el de 1.2 gigavoltios. Que requiere condiciones de temperatura extremadamente especiales. Y este sistema solamente lo tienen los rusos hacia los sectores de Siberia, generalmente son muy pocos los países que utilizan 765 kilovoltos de transmisión en corriente alterna, debido a que requieren cubrir grandes distancias, siendo Venezuela uno de los países que utiliza este sistema de transmisión. Es más rentable para distancias superiores utilizar sistemas en corriente continua, por encima de los 1000 kV. En la transmisión subterránea, en cambio, el costo o el punto de quiebre de las distancias está alrededor de los 100 kilómetros, en donde nuevamente las, los cables presentan altas capacitancias. Esto produce potencias reactivas o un consumo de reactivos capacitivos bastante elevado, dejando poco espacio para la transmisión en, de potencia activa. Entonces, el punto de equilibrio para la transmisión subterránea Ronda alrededor de los 100 kilómetros, a diferencia de los 1000 para transmisión aérea. Donde, sin dudar a dura, es importante la transmisión en corriente continua, es cuando requiero conectar dos sistemas AC de que son diferentes, 50-60 Hz, o son incompatibles. Existe un mercado limitado de HVC para conectar sin sistemas de 50-60 Hz y e la interconexión de generación alternativa. Son las principales formas. Es un ejemplo de un enlace que permite la conexión entre 50 y 60 Hz. Lo tenemos en Brasil, entre Itaipú, una de las represas más grandes del mundo, que la mitad es brasileña y la mitad es paraguaya. Esta empresa genera electricidad, la mitad de sus máquinas a 50 Hz para Paraguay, y la mitad a 60 Hz para Brasil. Pero siendo que Brasil tiene un consumo de energía superior, Paraguay procede a vender la energía 50 Hz. Entonces para la transmisión de este bloque de energía 50 Hz, que es incompatible con el sistema de tensión de Brasil de 60 Hz, se utiliza un enlace de corriente continua entre la región de Foz de Iguazú y Sao Paulo, que es el centro de consumo por excelencia brasileño. Entonces, este enlace de Sudamérica es uno de los más utilizados para conectar sistemas de dos frecuencias. Como les digo, las energías alternativas, como lo vimos en otro módulo, son necesarias para reducir el consumo de combustible fósil y poderlas utilizar, pero estas requieren la conexión a través de enlaces de corriente continua, sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones costa afuera en los kilómetros cercanos a la costa a nivel de mar abierto. Es necesario poderlos acoplar a la red de transmisión a fin de disminuir el consumo de combustible. Entonces a lo largo de este video vimos las características de la transmisión en corriente continua, tanto la tradicional LCC como la nueva BSI. Vimos los diferentes proyectos para cables submarinos, líneas aéreas, líneas subterráneas, para sistemas incompatibles de tensión y frecuencias, para sistemas de, de generaciones alternativas. Podemos ver cómo la transmisión en corriente continua toma un cierto papel o una importancia cada día mayor en los sistemas de transmisión. Gracias por su atención y los invito a ver el video final de este módulo que corresponde a los módulos de transmisión en corriente continua. Gracias por su atención.